Hola, mi nombre es Jamie Jara Torres, soy técnica de agropecuaria, hace poco terminé, eh, hago un poco de artes plásticas, me dedico a la pintura y a la escultura. manejo solo un poquito de fotografía. Soy de Buenaventura, vivo en Buenaventura, amo Buenaventura, eh, es un lugar en el que me gusta mucho estar, no sé, eh, muchas personas dirían que es un lugar común, pero para mí, bueno, yo veo cosas que los demás no ven. bueno, hay un lugar muy especial para mí.